Y hola, sean bienvenidos a mi canal. Un video más para mi canal de Mafia Youtuber. Bueno, como todos me conocen, eh, soy Mafia Youtuber, Mafia YT. Mi nombre real es Javier, pero voy a hablar sobre el tema de la página esa que he subido a mi canal. Les pido mil disculpas a todos. Eh, no es no soy una persona de hacer spam, nada de esas cosas de, de, estafar, de estafar a las personas pero me da rabia e impotencia que yo me me entra a una página de confianza obviamente cumplí todas las misiones como tenía que cumplir eh, estoy hablando de la página 2 TAP ¿sí? seguro que algunos se deben acordar porque yo subí el video ahí a mi canal y lo estuvieron viendo me estuvieron comentando tuve comentarios positivo y negativo. pero bueno me molesta porque creo que ellos tienen una regla. Estuve chumeando la regla ahí que tiene. Sobre fraude y todas esas cosas. Pero el fraude creo que lo tiene en la página esa. Porque últimamente no está pagando a ninguno de los usuarios. No me pagaron a mí como tenían que pagarme. Yo cumplí todas las misiones. Cumplí todo lo que decía. Copiar el link. Compartir. Invitar amigos. toda esa clase de cosas. Bueno, Vamos a entrar. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir acá. Que ya estoy en la página. Sí. Eh, por tema de seguridad obviamente no entré. Eh, Poniendo en mi cuenta, todas esas cosas, porque si no, bueno. Bueno, me pone el, el día de la fecha 24, que le saqué captura, retrasos en los pagos. Hola, Javier Comenzoro, ¿ha habido algunos retrasos en sus pagos? Mi nombre real es real, Javier Comenzoro, ¿sí? Es mi apellido, bueno. Eh, después dice, debido a la influencia de usuario, actualmente tenemos problemas con nuestro procesador de pagos que están afectando a nuestros usuarios en los Estados, en los Estados Unidos, ¿no? Estamos trabajando... A, a, arduamente para solucionar este problema, ya que ha habido un cambio de SEU, aquí en País 2 tap Su pago aún está aprobado, pero se, se, re, se espera un retraso de hasta 7 días. Bueno, yo lo saqué captura el 24 del mes pasado. 24. Pasó y realmente yo hoy tendría que tener un correo o recibir algo y no recibí nada. Ni recibí ni el pago de todas las misiones que hice, que ahora se lo voy a mostrar. No me importa que sean mis datos. Por las molestias, estamos ofreciendo a los usuarios afectados un bono de 100. Click, haga clic a la contención para reclamar el suyo. Yo ya lo reclamé. Para obtener más información sobre nuestro nuevo cambio de SEO consulte este video en el canal de YouTube. ¿No? Bueno, yo ya reclamé. Pero yo acá tengo todo lo que yo cumplí. ¿Ve? Éxito, cumplí los clics, cumplí las invitaciones, cumplí las ofertas, cumplí las publicaciones. Como yo y como otros usuarios que he invitado también me han escrito en privado, me ha dicho... Eh... Eso sea, es FAC, la página está de es FAC, es falsa, no paga. Bueno, puede ser que no pague no paga. Y la verdad, tiene toda la razón, no paga. Es así, sinceramente, no paga. Después tuve mis pagos, tuve mi pago, ahora les voy a mostrar los derechos que ellos ponen, los fraudes que uno ponen Ahí se me los datos también, pero no pasa nada, ya fue. Eh, <coughs> puse retirar, retiré mis pagos. El 18 retiré mi, mi segundo pago, este fue el primero que retiré, fue aprobado, ve de detalle. Fui aprobado. Como lo ven todo, fui aprobado. Ahí está. Sí, solo tenía que pasar. Bueno, ya pasé todo. Aprobado en revisión, aprobado para la fecha de pago. Listo. Y nunca me llegó nada. Listo, si ¿sí, no? Nunca me llegó nada. Eh, ahora lo vamos a... <coughs> lo vamos acá. Que yo ya había abierto la página. Me dice, política de fraude. De la página Tap, ¿no? Yo quiero que, por favor, la empresa sea segura... Yo puse toda mi voluntad, yo perdí tiempo de mi laburo, o sea, perdí un poco de tiempo mío de un poco de ponerle tuve media hora o una hora haciendo esto, esto, aquello, aquello, para yo poder tratar de agarrar unos, eh, ganar unos pesitos como tiene que ser. Ellos te ponen política de fraude, obviamente, no te lo ponen. Pero te leo. Nuestra política de antifraude se creó para protegernos de los usuarios que producen estadísticas falsas y cobran dinero. El dinero lo están cobrando ellos. Legalmente en ellos están cobrando una marketing muy avanzado ellos por cada clip están cobrando ellos nosotros no estamos cobrando nada como yo y como otros usuarios más por eso ahora quiero que este video se comparta en todos los grupos de pagos y que realmente dejen de estafar a la gente esta página no me importa que me pongan un spa que me pongan un, un bloqueo en el canal no me interesa nada no me interesa porque bueno yo me busco el aguro mi plata trabajando tengo mi mini empresa acá en, en mi pueblo que soy parquero y jardinero eh, después, bueno, no me interesa perder el canal, no me interesa tres pepinos perder el canal, no me importa que me pongan un spa que me pongan esto, pero ellos tienen que cumplir porque yo tengo prueba de que a mí ellos, yo me hice responsable de la página y compartí el link mío, eh, hice descargue el juego, invité a usuario y tuve las ganancias. Pero ellos a mí no me dio ninguna ganancia, o sea, la ganancia se la están llevando ellos. Es como siempre, si vos estás poniendo una página, si yo creo una página de marketing o de algo para que la gente y tengo una política de fraude ellos tienen el fraude no se dan cuenta que ellos tienen fraude porque ellos no están pagando nada no sé si si alguien le pagó que pase captura en la cuenta de PayPal o en alguna eh, billetera virtual que lo pase sí por eso basta de estafar a los usuarios basta de estafar de estas páginas no no yo me metí de confianza porque obviamente me metí para saber porque me viene bien tener un eh, un pesito extra tener unos dolaritos Ganar un poco de plata me viene bien, porque bueno, para un proyecto de cada uno que tengamos en mente, ¿no? Pero como yo y otros usuarios, gente de mi grupo, también están enfadados porque no le han pagado, ¿sí? Yo quiero saber qué, por qué la página, yo le he mandado correo, no me respondió tampoco el correo, le escribí al correo, no me escribe, no me contestan. Le escribí por Facebook, también no me contestan, le escribí por Internet, tampoco me responden. Por Twitter no le he escrito, pero vamos a llenar todas las redes sociales con el flow de esta página, para que esta página se dé cuenta que tiene que cumplir su su, su política de derecho. Ellos tienen que cumplir. Nosotros yo ya cumplí, yo, yo no hice ningún fraude. No hice, el fraude lo están, lo están haciendo ellos porque ellos están llevando toda la plata de lo que nosotros hemos compartido. Exactamente. Ellos terminan ganando. Nosotros terminamos perdiendo. Es así. Entonces ellos a nosotros lo tienen que premiar con un premio. Si vos tenés una página que yo creo una página en el sentido de que pueden agarrar y ganar su... 50 centavos en dólares, un dólar, tres, cuatro, cinco dólares, yo obviamente que voy a poner una política de defraudito o antifraudito, todo lo que quiera poner, ¿no? Pero, si yo, ustedes están ganando su porcentaje, yo se lo tengo que pagar, yo no se los puedo estafar. Si yo tengo una, una página hecha por traer un registro de ley privada de, aceptada, entonces yo tengo que cumplir como, como creador de la página. Tengo que cumplir a pagar a los usuarios, en toda cadena de usuarios, en toda la parte del país que se registren, yo tengo que cumplir con ustedes. Entonces la página de esta realmente no está cumpliendo con el pago de ningún usuario. Eso es lo que están ahí abajo. Estas personas que están acá abajo son todas personas falsas, son todas personas que no, no conozco. Eh, para mí son, son boxitos, son box... son personas que. Estas personas que están abajo son las mismas Por ello, entonces por eso realmente no estafemos a los usuarios. Las páginas que tienen que pagar a través de internet, que paguen, que cumplan. Hay otras páginas también que me metí y no me pagaron. Tenía que cumplir punto también y no me pagaron, que también lo voy a subir. Porque ya me cansé de que me tafen a mí. Yo gracias a Dios no invertí ningún centavo, gracias a Dios no invertí ningún peso. Pero me molesta porque pierde, eh, ilusionan a las personas, eh, ilusionan un proyecto de una persona y otras cosas más. En el sentido de que me da rabia porque cada uno de nosotros usuarios tenemos, tenemos, nuestra, tenemos nuestra vida privada, tenemos que cuidar a nuestros hijos tenemos que salir a trabajar o perdemos esa media horita por el trabajo, dejamos media hora, dejamos media hora como para poder agarrar y hacer esto, cumplir estas misiones, lo hicieron, pero no pagaron, no pagaron, realmente eh, la página pay.tap no paga, no paga, ya está, ya me cansé de que sean estafados, que sea estafado yo y que sean estafados los demás usuarios y las demás personas que yo invité, ¿sí? Dice nuestro, bueno, eh, a continuación puede conocer las reglas específicas sobre tráfico y tareas. Si se violan estas reglas, se llevarán a cabo las acciones adecuadas. Claro, acción adecuada. Entonces si yo. Vamos a hablar. Si yo hago una trampa en esta página, sí, que ahora se lo voy a leer cuáles son, ¿qué pasa? A mí me ponen una acción adecuada. Como una demanda. Una carta de documento, una demanda o un fraude. Claro. Pero el fraude lo están haciendo ellos no nosotros, ellos están haciendo el fraude entonces por eso estoy pidiendo que si ustedes me apoyan en este canal, ¿sí? no me importa que me pongan un rap un start, pero no sé cómo, cómo, cómo eh, se pone eso sobre, te ponen un spa sobre un bloqueo de canal, no me interesa ya está, pierdo el canal, listo, perdí el canal de tantos años lo pierdo, ya está, no me interesa, me vuelvo a ese otro canal ya está, qué va a ser pero apóyeme apóyeme porque la verdad eh, me da rabia me da rabia a mí porque he perdido tiempo de, de mi trabajo y he perdido tiempo de, de algo que tengo que hacer en mi casa por meterle tiempo a esta página de fraude, porque esta página de fraude, esto sí es fraude, política de fraude lo tienen ellos nosotros, ellos tienen. Escrachemos este, este esta página en Paidotab a todo, todo el grupo que haya conocido de plata, compartan este video. Sí, suscríbase en el canal, así la gente sabe que no se meten en estas páginas porque tengo otra página más que también, no me pagó lo que me tenían que pagar. Bueno, dice, nuestra política de lucha contra el fraude es directa y concisa. Se prohíbe todo tráfico no auténtico si nuestro equipo de revisión manual o nuestra ah, detectan automáticamente estadísticas falsas. Estadísticas falsas no, porque son ellos los que te ponen. Si yo te pongo un link, vos te acompanden el link que yo te invité. No es falsa, falsos son ellos. Su cuenta se cancelará inefitivamente, Listo. Sí, y, se le, y se le prohibirá permanentemente here you go, y el acceso a su servicio. Listo. Tengo todo bien. Gracias a Dios. No hice ninguna trampa. La trampa vuelvo a repetir, la está diciendo ellos. Ejemplo de generación de estadística no auténtica. Clic. Hacer clic repetidamente en su propio enlace, usando diferentes dispositivos para hacer clic en su propio enlace. Usando un VPN para hacer clic en su propio enlace, comprar tráfico falso de sitio de tráfico falso. Usar cualquier software para generar clic falso en su enlace. Vamos el tema, clic. No usé ni VPN, no compré ningún sitio falso y no tuve ningún software como para generar clic falso en su enlace. Ninguna de esas tres cosas tuve. ¿Sabes por qué? Porque los falsos son ustedes, la compañía de ustedes, la, la página de ustedes falsa. Porque no está, no está, no se comprometen a pagar, no están pagando. Entonces los falsos son ustedes, no nosotros. Son ustedes. Ustedes ponen regla, ponen regla, sí, claro. Pero la gente que perdió su tiempo por dar clic en su página, por registrarse en su página, por tener muchos usuarios, las ganancias se les llevan a ustedes porque por cada usuario que usted tiene están ganando un porcentaje, no sé de cuánto. Ustedes están ganando. Nosotros estamos perdiendo últimamente. Vamos a la referencia, registrarse en su propio enlace de referencia repetidamente, usar otro dispositivo para registrarse con su propio enlace de referencia Usando una VPN para registrarse bajo su propio enlace de referencia, usar cualquier software de automatización para automatizar el proceso de referencia Comprar referencias falsas de sitios de tráfico, falsos, falsos, falsos son ustedes, no nosotros, voy a repetir las reglas las cumplimos todos, ninguno hizo falso, ustedes son los que nos cumplen con el pago. Envío de YouTube, cambiar el nombre de un video antiguo con el título de video promoción de la página del envío. Entonces, o sea, nosotros estamos promocionando a esa página que están ganando gracias a nosotros. Entonces, ahora ya, yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos a ver el último comentario, tarea, usar una VPN para intentar completar una tarea varias veces. Listo, dice, empecé a ganar dinero, yo agarré, me inscribí cuando me invitaron un enlace. Acá tienen los copyright reservados de todos los derechos. Me van a poner un strike, me lo van a poner un strike, me van a poner un strike, que segurísimo me lo van a poner. No tengo ningún drama y no me molesta. Eh, testimonio. Leí los testimonios, no hay ningún pago o ninguna captura real. Le escribe a las redes sociales, lo sigue por TikTok, por Facebook, Instagram, por todas esas redes. Bueno, le escribe por ahí también nada. Por eso yo quiero que ustedes a mí me apoyen, me acompañen en esto. Me acompañen y que esta, esta página realmente deje de existir y deje de estafar a la gente una vez por todas. Lo único que le pido por favor, de corazón, que compartan este el video. ¿sí? compartan en el grupo sobre ganar. Y avísenle a todos los usuarios que no se registran en esta página porque no pagan. Hasta que no paguen, no vamos a quedarlo quieto. Sigamos, sigamos que esto siga cadena, siga, siga que se haga viral este video. Por favor, nada más le pido. Porque ya estamos cansados de lo que nos estafen. Hay gente que se ilusiona con ganar un pesito para poder comprar un remedio, a un familiar, o para poder comprarse algo, o para poder invertir. Está, está jugando con el sueño de las personas, está jugando con el sueño de los usuarios. Está perdiendo tiempo. Es así, es así. Entonces por eso, Payotab, ya se lo voy diciendo, falso. Es faqui, es falso, no es verdadero. No paga, no me cumplió pagar, yo se lo le dije. Yo le escribo mi correo, si usted a mí no me paga, yo directamente voy a hacer un video, escrachándolo y lo voy a hacer, no me importa que a mí me pongan un strike en el video, en mi canal, no me interesa. Ya está, listo, los dos, tres strikes, miran a bloquear el canal, pero no me interesa. Es así. Me dediqué a otro contenido para poder.. porque no quiero ni fama tampoco. Quiero que la gente crezca. Y si yo subo un contenido de una página, que esa página se dé cuenta. De los usuarios que yo les he llevado y que valoren eso. Que valoren y que valoren el tiempo que uno está perdiendo para poder dar su ganancia también. Porque acá la ganancia las llevamos todos por igual, la llevan ellos, la llevan nosotros. Pero esta vez la están llevando ellos la ganancia. Se están llevando de plata gracias a nosotros. Directamente borren su cuenta de Paydotap, Si en una semana no les llega el pago, ya saben. Sigamos compartiendo el video hasta que les llegue su pago. Y después olvidemos de esta página porque realmente tiene que cumplir, espero que les haya gustado el video, discúlpenme por la forma de leerle, muy agresivo, porque últimamente me molesta mucho la actitud de falsa, no me gustan las personas mentirosas, no me gustan eh, las páginas que jueguen con el sentimiento de lo demás, espero que les haya gustado el video, por favor eh, comenten abajo, lo único que les pido comenten eh, comentarios positivo. <coughs> compartan el video por favor, ¿sí? se lo agradecería de corazón. Bueno, le mando un gran, un gran abrazo a todos y esperamos que esto tengamos, tengamos una buena solución, ¿sí? Para poder de, realmente ganar nuestros pesos legales y que no sea ninguna página de fraude. Basta de páginas de fraude, basta de faqui, basta de las páginas que con los sentimientos de las personas. Basta. Lo vemos en un próximo video. Y gracias por el apoyo y gracias por todos los suscriptores. Suscríbanse al canal, ¿sí? Y activen la campanita. Muchas gracias a todos. Lo vemos. Chao.